Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video, todos conocemos el juego en el que tenemos que hacer un cubito y nos matan a cada rato, y no, no estoy hablando de minecraft estoy hablando de Fortnite, así es amigos, Fortnite capítulo 3 temporada 3 de Fortnite titulada Buena Onda. En el cual nos indican que la isla se convirtió en una gran fiesta, rebota sin parar, cascadas de realidad, súbete a criaturas, desplázate, muévete de valentía en la montaña rusa, o súbete a una bola voladora y diviértete con el arsenal nuevo que tenemos. Así es amigos, Fortnite acaba de estrenar temporada y hay muchísimas, muchísimas cosas nuevas que hay que comentar. Así que espero que te guste este video porque estas son 5 curiosidades nuevas de Fortnite Temporada 3, capítulo 3. Hola, yo soy Zuk. Número 1, el loot. Así es, como en cada temporada hay nuevas armas, hay nuevos metas, hay muchas cosas diferentes. Para empezar tenemos tres armas nuevas que ya la mayoría de la gente las debería de conocer, que es el rifle de asalto con martillo, la escopeta de doble disparo y el rifle de francotirador designado. Como pueden ver, ustedes se preguntarán, oye Suk, pero ¿qué tiene de importante el loot en esta temporada? ¿Por qué estás metiendo el loot en esta temporada? Amigo, cálmate, te lo voy a explicar. El loot en esta temporada es muy importante que se tome en cuenta Debido a que la facilidad de encontrar armas míticas o armas doradas Es muy sencillo en el Battle Royale Así que por eso lo tenemos que tener en cuenta Más aparte en el punto 2 es otro tip que va de la mano Estoy haciendo lo mejor que puedo <risa> Número 2 Arbolitos que te dan luz. El árbol de la realidad está esparcido cápsulas de semilla de la realidad, planta una semilla de, de la realidad para hacer crecer un arbolito de la realidad en el mismo lugar. Como podemos observar tenemos distintos arbolitos en el mapa, estos arbolitos se mueven diferentemente por cada partida. Y aquí, estos arbolitos van a depender mucho del tiempo de espera que tú tengas. Únicamente lo que tienes que hacer es plantar tu arbolito para así conseguir loot. Únicamente que en estos arbolitos o como en esta temporada los llaman en estas nuevas cosechas. Es muy sencillo conseguir loot épico o hasta loot legendario. Así que si puedes caer en estas zonas... Es muy recomendable que caigas por estas zonas. Número 3. La movilidad. Así es amigos, como todos sabemos la movilidad es muy importante en Fortnite. Ya sea para rotar, para cambiar de posición, para ir a la zona. Para lo que sea la movilidad es muy importante en este juego. Lo más importante que tenemos en esta nueva temporada son los Paseos salvajes ¿A qué nos referimos con paseos salvajes? Muy sencillo, mi amiguito Los paseos salvajes son los que Nosotros podemos montar A todas o más que nada A casi todas las bestias que se encuentran en Fortnite Todos los animales que se encuentran En Fortnite, nosotros los podemos montar Y la verdad es súper, súper divertido Otro muy importante Son los bolonchos Es cierto amigo Los bolonchos han regresado el tryhard siempre va a estar en su bolonchillo porque claro que sí, como no los bolonchos han regresado tienen una muy buena movilidad y aparte tienen lo que sería de disparar el ganchito más aparte tienen lo que sería el sprint no el empujoncito que te dan para que llegues más rápido. Estos bolonchos tienen cierta duración o más que nada tienen una cierta pila como se puede ver así que no son del todo duraderos pero aún así sirven muy bien para que puedas rotar y puedas ahí hacer ciertas estrategias sin ningún problema. También los coches, los coches siguen y tienen muy buena movilidad. También en cero construcción se pueden utilizar los coches y si lo sabes utilizar, créeme que te van a dar una muy buena ventaja. Y por último amigos, la actualización que apenas se acaba de realizar en Fortnite hace aproximadamente unos días, inauguró lo que sería el gancho. El gancho es de lo más divertido que te puedes este hacer en estas partidas únicamente que este gancho a diferencia de las telarañas de Spider-Man tienen un mínimo de lo que serían 30 disparos en partidas normales y en partida competitivo que sería arena únicamente tienes 10 disparos, pero es muy bueno y si estás en una partida casualona te puedes divertir muchísimo y puedes hacer varios trucos y si estás en una partida de arena únicamente es recomendable que lo sepas utilizar con cabeza porque eso te puede salvar la partida ok vámonos con el número 4 cuál es el meta del juego qué, qué es lo que tenemos que usar para mejorar Lamentablemente amigos no encontré ningún clip de algún pro player pero encontré esta imagen y esto no es muy importante pero como podemos ver únicamente están lo que serían dos armas en esta, en estos clips o en estas imágenes que tienen los pro players o que están utilizando los pro players, los pro players únicamente están utilizando el nuevo fusil y la escopeta que es muy parecida a la pump pero este es el nuevo meta y créeme que si tienes una muy buena puntería con el nuevo fusil lo puedes utilizar como fusil y como sub fusil así que este nuevo fusil está completamente roto únicamente que si lo sabes utilizar lo vas a llevar a cabo vas a mejorar muchísimo muchísimo muchísimo con este nuevo fusil y con esta escopeta todos los demás ítems este, lo puedes utilizar para llevar el gancho, algún alguna, eh, objeto de curación al cañón, lo puedes utilizar dependiendo del modo de que tú juegues pero en estos momentos el meta del de juego es este nuevo fusil como les comenté al principio y la pump entre comillas pump que está en el juego, este es el nuevo meta, así que eh, pon, pon en práctica estas nuevas dos armas, si las quieres utilizar o más bien si las vas a utilizar... Es muy bueno porque así vas a mejorar y lo que yo te recomendaría sería que eh, afines tu puntería con este nuevo fusil Ya que tiene diferente tipo de bala de caída, tiene alguna especie de cosas así Así que únicamente practica tu puntería con el fusil y vas a ver cómo deletea este pequeño fusil Muy bien, como número 5 tenemos el paraguas esto no es tanto como consejo, simplemente es para que se den cuenta de cuál es el paraguas. Tal vez la mayoría de ustedes ya saben cuál es el paraguas o tal vez hay algún despistado por ahí que no sabe cuál es el paraguas, que todavía no ha ganado una partida y que pues exactamente no sabe cuál es este paraguas. Este paraguas es, lo incluí en este pequeño top porque... Para mí se me hace muy bonito y muy especial. Día con día, temporada tras temporada, Fortnite siempre había puesto los mismos paraguas. Los mismos paraguas, simplemente había unos que eran diferentes estilos, había otros que eran pues un poquillo diferentes. Pero en esta temporada tenemos este paraguas que es muy muy bonito, que es únicamente como una especie de árbol. Y la verdad está muy muy bonito, va directamente con la temática de la temporada y es un paraguas que la verdad a mí me gusta demasiado y es de mis favoritos. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este video. La verdad es que yo no soy un jugador profesional. Simplemente son algunos tips que yo les puedo dar que a mí me hayan me han ayudado a mejorar muchísimo en esta pequeña temporada. Y simplemente se los quería compartir. No se les olvide, si les gustó, regálenme un me gusta, suscríbanse. Y recuerden que yo soy Suk. Y hago directos en Twitch. Así que síganme en Twitch. Como 0 suc 0 Adiós. ¡Está horrible!